Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones. Ojo, como les dije, las deducciones son las únicas que no nos va a pedir este requisito. Y... De acuerdo a lo que estamos leyendo de la fracción sexta, es importante recabar. Anteriormente, antes de esta reforma, no estaba contemplado como requisito, por ejemplo, para acreditamiento. No estaba contemplado como requisito para deducción, pero en algún momento nos lo van a adicionar aquí como requisito de la fracción sexta, lo que corresponde al complemento de recepción de pagos. Como eh, me comentaban hace rato sobre una PPD, no dejemos PPDs abiertas. Si existen errores de facturación que la emití PPD y, y era PUE, emitan el complemento para corregir la situación y no dejar la PPD abierta. En algún momento, ¿qué va a hacer la autoridad? Va a conciliar, va a conciliar. Nuestra balanza, los que están obligados a enviar contabilidad, nuestra balanza, nuestra cuenta, por ejemplo, de clientes. ¿Contra qué tendría que checar nuestra cuenta de clientes? Contra los PPDs abiertos o los saldos insolutos de los PPDs. Emitidos, claro. ¿Con qué tendría que cuadrar exactamente mi cuenta de proveedores? Lo mismo de las recibidas con los altos insolutos de las PPDs de CFDI recibidos. Y así va a ir cruzando la autoridad. Ahorita todavía tenemos agosto, ya vamos a entrar a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses, para ir preparando nuestros papeles de trabajo, nuestros controles, nuestros sistemas, y cuando llegue el momento de emitir CFDI 4.0, que ya es obligatorio, solamente tenemos un periodo ahí de transición, en ese sentido, cuando llegue enero, ya tengamos la posibilidad de realizar todo este tipo de cruces que la autoridad va a hacer. Y ojo, como ya se viene la versión 2.0 del complemento, que va a estar anclada a la versión 4.0 del CFDI, esta versión 2.0, como les comentaba, de acuerdo a lo que establece la fracción sexta, me va a decir cuánto se pagó sobre el principal para que el, el eh, reciclo pueda deducir esa parte. Actualmente, y si ustedes entran al aplicativo, nos vamos a dar cuenta que aparece un mensaje cuando empieza a precargar la información. ¿Qué mensaje te pone? <coughs> Dice... Para el prellenado de tu declaración, el servicio de administración tributaria cuenta con la siguiente información. Y luego te dice hasta qué fecha te está tomando los pagos provisionales. Con corte a, a cuándo. Hasta qué fecha o con corte a cuándo te está tomando las facturas de nómina. Y luego dice facturas emitidas tipo ingreso y egreso. Precarga de la declaración anual con fecha a tal. Pero encontramos un detalle tanto en el título 2 como en este caso de los reciclos. ¿Qué creen que está pasando con PPD? Como mencionaba ahorita también eh, que me hicieron el comentario del llenado, que se agregan las PPDs pagadas en un renglón adicional. ¿Por qué? En automático no los contempla. En automático solamente me está reconociendo, y esa es una prueba piloto que está haciendo la autoridad, ¿qué me reconoce el aplicativo? Pues, y con medios de pago bancarizados, o sea, si tengo pues efectivo, no, ni el de título 2. ¿tengo PPDs pagadas con complemento? Tampoco, pero ¿hacia dónde vamos? a que ya prácticamente, ya este precargador, así, ppds con la información del, del CFDI 4.0, con su recepción de pago 2.0, sepa cuánto se trasladó de IVA, cuánto fueron de retenciones, si existieron por ahí otros impuestos indirectos, y se pueda determinar ya, en un solo momento, nuestra contribución. ¿Ok? Entonces, es importante que eh, pidamos, emitamos, todos los complementos de pago y cada semana, cada quincena mucho, está realizando las conciliaciones. Existe un programita por ahí que su servidor utiliza para descargar eh, XML, que es el de mi admin XML. Ese ya trae su conciliador y es bastante práctico. Bastante práctico. Ok. Ese prácticamente me da el saldo insoluto, que es el que le decía que tendríamos que checar de balanza. ¿Vale? Entonces. Fracción séptima, que tratándose de las inversiones, no se le dé el efecto fiscal a su revaluación. Sabemos que la revaluación de activos fijos como tal, no tiene efectos fiscales, no se puede deducir la revaluación de los activos. Ocho, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos para cada deducción en particular. Ojo con esto. Permítame, es que hay un ruido por aquí que... Se oye bastante, ¿verdad? A ver, ahí creo que... Fracción octava, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley. Ojo con lo que va a decir, ¿eh? Porque es un error práctico. Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción 3 del artículo 27 de esta ley, estos se obtengan a más tardar el día que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional. ¿A qué se parece esta disposición octava? Fíjate cómo ya no te no, no no te mandó hasta hasta nivel anual. Esta fracción octava nosotros la encontramos por ahí del 27. Similar. Pero ella esa fracción me dijo que tengo a más tardar el día que se tenga que presentar la declaración anual para recabar el comprobante. Sin embargo, es un error práctico. ¿Por qué? Luego ¿Qué dice? Y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago. Fecha de expedición, no fecha de timbrado. Porque recordemos que la fecha de timbrado como tal no la podemos mover, aunque la fecha de expedición Sí, por ahí tenemos un efecto de 72 horas todavía para poder regresarlas. Pero en este sentido, se acota a mensualmente tener la obligación de el CFDI. Oye, ¿qué pasa si estoy ahorita en agosto y me van dando un CFDI en, en septiembre que pertenecía a agosto? ¿Qué me dijo la fracción octava? Que tenía yo a más tardar el día en que el contribuyente debe presentar su declaración de pago provisional, o sea, tengo a más tardar el 17, tengo a más tardar el 17 para recabar el comprobante, pero que la fecha de expedición comprenda el periodo que voy a presentar y ahí vamos a tener el problema. ¿Cómo pudiéramos solucionar de manera un poquito práctica este tema? Si me dan un CFDI en meses posteriores, entonces lo que eh, se puede hacer como una salida un poquito pues más eh, para efectos informáticos va a ser emisión de PPD con complemento de recepción de pago de la fecha en que en realidad se pagó. Así fiscalmente y de acuerdo a CFDIs yo sí voy a tener, ok, yo sí voy a tener eh, la fecha, la fecha que sí está acorde con, eh, con el mes que estoy declarando. Por ahí me avisan que ya estamos en, en vivo en Facebook, por ahí saludas a todos los que nos están viendo en Facebook. Estamos hablando precisamente del reciclo en el, la parte de requisitos de las deducciones. Por aquí tengo una pregunta, ¿qué sucede si pagué un gasto en agosto? Y el proveedor timbró el CFDI el 25 de septiembre en PUE. ¿Qué va a pasar? Fíjate, este, ¿dónde está Olga? ¿Qué va a pasar? Uno, para efectos de deducciones te las va a precargar en septiembre, ¿ok? Para efectos de deducciones te las va a precargar en septiembre. Lo recomendable, como te decía, que pudiera ser una salida, si bien es cierto, no es lo correcto, lo correcto hubiera sido que se emitiera en el mes correspondiente y aquí se pasó hasta el 25, ni siquiera cumple con lo que establece la fracción octava, sería la emisión del PPD con el complemento de recepción de pago de la fecha de agosto en la que tú pagaste. Y ojo, esto lo podemos hacer todavía, ¿eh? En algún momento considero que la autoridad va a poner el candado de que tu complemento de recepción de pago, la fecha de pago no puede ser menor a la fecha de emisión del PPD. ¿Ok? Entonces, Olga, aquí por el tema de acumulación, de momentos de acumulación, como estamos a flujo, el, el, la repercusión que estás teniendo es en precargar. Repercusión en momentos de acumulación o momentos de deducción, dice que tú tienes hasta la declaración del pago provisional. Siendo estrictos, ese gasto que tú realizaste y, y que te timbraron hasta el 25 de septiembre no cumple con uno de los requisitos. Fracción octava, en consecuencia, no se puede deducir. Sin embargo, en este caso, ¿el gasto lo debería considerar en septiembre para conciliar con el proveedor? No. Lo más recomendable es que sí lo consideres en agosto, ¿ok? El proveedor, si hubo flujo de efectivo, ojo, ¿eh? Si hubo flujo de efectivo, el proveedor cuando concilie, ¿Cómo va a determinar o cómo va a amparar este depósito del mes de agosto? No lo va a poder dejar libre porque fue un ingreso como tal. Lo que se está desfasando aquí solamente es la fecha de emisión. ¿Que la fecha de emisión es un requisito? Sí. En estricto sentido, como les dije, sería no deducible. Bueno, no cumple con requisitos, no lo pudiéramos deducir. ¿Qué pudiéramos hacer? Hay de dos, Olga. Que se cancele ese, el, el, el PUE, y que se haga la mecánica que te comentaba, PPD con complemento. Así, vía complemento, tú lo estás regresando y en el complemento está especificado cuándo se pagó. Si no te quiere cancelar este y emitir el nuevo PPD con complemento, sería este, sería el en la adición de los renglones que permite el aplicativo, meter el gasto, ¿ok? Meter el gasto. Y en tu contabilidad, regresar ese CFDI de septiembre a agosto, ¿ok? Regresar, regresarlo. Pero, ¿qué riesgo estás eh, obteniendo? Estás generando el riesgo de la no deducibilidad en caso de alguna revisión. Porque, como te comentaba, estrictamente, ese gasto ya no es deducible, ¿vale? No sé si quedó por ahí la... La, la, la pregunta, Olga. Ver, ¿Y no se podría tomar como anticipo y en septiembre que piden el comprobante cancelarlo como anticipo? De, va a pasar lo mismo si te lo facturaron hasta el 25 y se, se, se pagó en agosto, vamos a poner, se pagó en agosto y te lo timbraron hasta el 25 de septiembre, aunque lo quieras tomar como anticipo, el anticipo también debe estar facturado debe estar timbrado en, en la fecha y recordemos que aquí para efectos de acumulación sí entran los anticipos para efectos de deducción ah, qué buena pregunta nos vamos a meter ahí en ese tema para efectos de deducción de los anticipos los anticipos eh, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 los anticipos a, a gastos si son deducibles a mercancías no porque existe el costo sin embargo, aquí como se deduce mercancías, sí pudieran ser deducibles. Pero el, el error, digamos, la, la problemática que seguimos teniendo es que tu fecha de emisión se pasó, aunque se le dé el tratamiento de anticipos. No, no, no nos ayuda. Y mi transferencia o mi comprobante de estado de cuenta que viene el RFC y que pudiera venir el desglose de, del IVA. Uh -huh. eh, la transferencia no pudiera fungir como el comprobante fiscal en determinado momento de auditoría que aún así en que esté desfasado el comprobante, la expedición del CFDI Ajá. y en código hubiera un último momento a lo mejor que muy ya este, agresivo se pudiera decir que es de obtener la, el comprobante fiscal al término de la, de la presentación de la declaración anual como opción este, para efectos de hacer reducible el los, eh, las compras o los, o los gastos? Uh -huh. eh, lo del estado de cuenta y el desglose de IVA en el estado de cuenta ya desapareció como comprobante. Sí existía, ¿eh? Sí existía, pero ya, ya no ya no opera así. O sea, los estados de cuenta como tal, como comprobante fiscal, por el, y cuando pedían el desglose de IVA, ya no opera como como un comprobante, si sí nos pudiera servir de sustento en dado caso de alguna revisión de... Que Una defensa. El... Ajá, exactamente, solamente para eso, pero hasta esa sede, hasta ese momento. Normal, eh, que son las sugerencias que les ponía, sería el, la sustitución del PPD con el complemento para efectos de que sí quede amarrado, que sí quede amarrada la fecha de pago. Ahí sí va a coincidir la fecha de pago del estado de cuenta con la fecha de pago del complemento de recepción de pago, aunque, aunque las fechas de timbrado hayan sido posteriores. Es una forma de corregir ese tipo de errores por desfase de fecha. Pero, si la dejamos en PUE, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo la autoridad? Está fiscalizando con CFDIs, ¿ok?, y no sé si han visto correos que luego llegan donde dice, ah, pues de acuerdo a los FDIs, tú me debiste de enterar tanto de retenciones, por ejemplo, en nómina, y me enteraste tanto. Ah, pues ahí, como tenemos un atributo que se llama fecha de pago, ahí sí no hay para dónde. Pero en el caso, por ejemplo, de IVA, ahora que estuvieron mandando los correitos estos de IVA causado de acuerdo a tus FDIs, IVA declarado. ¿Por qué creen que salieron las diferencias de IVA? Precisamente por esos errores porque para el SAT este proveedor tuvo el ingreso en septiembre el 25 que le emitió en PUE le está diciendo que ese día lo cobró. Oye, pero no lo cobré ese día, por eso yo lo estoy declarando en agosto y en agosto resulta que tengo un déficit de ese IVA y es donde vienen las, la, las compulsas, digamos, o estos, estos cuadres que hace la autoridad para efectos de determinar de acuerdo a lo que tu CFDI me dijo yo consideré que lo cobraste en septiembre y ahora me sales que en agosto. Entonces, la forma más sana sería mediante la emisión de complemento o recepción de pago, ¿vale? Me dice, en este caso, el gasto lo debería considerar en septiembre. Ah, ah, no, ese ya le dimos la lectura. Aquí vamos con Maui. Al municipio me piden una factura en pu en agosto y me la paga en septiembre para mis pagos provisionales, como lo considero, ya que el municipio no quiere cancelar la factura, me pide una factura en pu en agosto y me la paga en septiembre para mis pagos provisionales. Hablando de Reciclo, que es donde estamos, para tus pagos provisionales entraría en septiembre. ¿Ok? Entraría en septiembre. Ahí sí lo tendrías que mover manual. ¿Ok? Si no la quieren cancelar eh, puede haber este tema de, la, de las confrontas que hace la autoridad pero tú el, la obligación del cálculo, de la acumulación y todo el procedimiento para efectos de la determinación del impuesto no va en función del CFDI. Ojo, tenemos que observar los momentos que nos dice la ley. En ninguna parte la ley nos dice, acumulas, aquí por ejemplo, en el 16 por ahí hay unos supuestos, acumulas cuando expides el CFDI. No, aquí el requisito para acumular o para deducir es que sea efectivamente erogado o sea efectivamente cobrado con los demás requisitos que estamos viendo. Así que debemos hacerle caso a lo que nos maneja como tal la disposición de ley, la disposición de ley e independientemente de los temas de desfase de fechas con CFDI. ¿vale? Entonces, lo tendrías que considerar cuando, de acuerdo a la ley, se tiene que considerar. En este caso, del ejemplo que nos pone sería en septiembre. Para efectos de IVA lo debo considerar en agosto, que fue cuando pagué. Así es, en agosto, en agosto. ¿Vale? Seguimos, entonces. <coughs> eh, Facción octava. Vamos, vamos a entrar al tema de pagos provisionales. Pagos provisionales. ¿Qué es un pago provisional? Recordemos que el pago provisional nos eh, está regulado en el artículo 14 para efectos de las personas morales del título 2. Y por ahí me da toda una mecánica de cálculo de pagos provisionales, pero en cuestión de reciclo, los pagos provisionales están establecidos en el artículo 211 para personas morales, claro. Y me dice, me da la fórmula de pago provisional. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos, ojo, efectivamente percibidos a que se refiere el artículo 207 de la ley. Ah, ya nos dijo cuáles. Y como les dije hace rato, una cosa es acumular el proceso de sujeción al cálculo y otra, la parte acumulativa del procedimiento. Me dice que yo voy a tener que sumar los ingresos efectivamente percibidos, obtenidos en el periodo. Desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponda el pago. La mecánica sigue siendo similar a lo que establece título 2 en este artículo 14 porque también se van acumulando los meses. Quiere decir que si yo voy a calcular ahorita el mes de agosto, pues voy a tener que sumar desde enero hasta agosto los ingresos efectivamente percibidos. Otra ventaja aquí del reciclo con respecto a la confronta que pudiéramos hacer vía pruebas con otro impuesto, que en este caso sería el IVA, ¿no? Se supone que para efectos de efectivamente cobrado y efectivamente pagado, yo tendría las mismas bases, tanto para efectos de renta, como para efectos de IVA. Y esa conciliación me puede servir en algún momento para detectar diferencias precisamente en cuestiones de timbrado. Y entonces, sumo mis ingresos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día, las deducciones le aplica la misma mecánica Deducciones autorizadas efectivamente erogadas de las que se refiere el artículo 208 correspondientes al mismo periodo y, ojo, la PTU en los términos del artículo 123 de la Constitución Política y, en su caso, pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Ojo, esto nos lo dijo la ley. Por ahí hay un transitorio que ahorita vamos a ver en, los, en el segundo transitorio. Donde nos da eh, la mecánica de la disminución de pérdidas fiscales de años anteriores que se van a tener que disminuir, ojo, ¿de dónde? De los ingresos. Entonces, ¿cómo queda nuestra fórmula? Ingresos efectivamente cobrados, menos deducciones autorizadas efectivamente erogadas, menos PTU, menos pérdidas fiscales pendientes de amortizar. ¿Quedamos? Esa sería nuestra fórmula para determinar nuestros pagos provisionales, nuestros pagos provisionales. Ok, y recordemos que también por ahí dentro de algunos, eh, algunos casos de aplicación de la PTU, pues la PTU se empezaría a disminuir a partir del mes en el cual se pague, dividiéndola entre el número de meses restantes a, eh, del ejercicio, que en este caso sería de mayo a diciembre, o, de, o para morales de mayo a diciembre, o para físicas en dado caso de junio a diciembre, ¿vale? Y ahora, ¿cómo determinamos el pago provisional? Porque hasta, ese, hasta, hasta acá atrás vamos a determinar la base, la base para el pago provisional. Pero me dice que a esta base le voy a aplicar, ¿qué? La tasa establecida en el artículo 9. ¿Y cuál es la tasa establecida en el artículo 9? Pues, el 30%, ¿no? Sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo. O sea, ya le puso nombre. ¿Qué es la utilidad fiscal? La utilidad fiscal, entonces, para efectos del reciclo sería ingresos menos deducciones menos PTU menos pérdidas. Ojo, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Vamos a ver, aquí tenemos algún otro comentario. Dice, tengo un caso... De persona moral que pagó PTU en 2022 sin embargo, en las provisionales de no a julio, eran mayores las deducciones que los ingresos, ajá, y en agosto que quiero aplicar lo que le corresponde de PTU, no jala el dato del aplicativo, uh -huh. ya que en mayo y junio no aplicó PTU, este dat ese dato me aparece en cero, el dato de la PTU ya que no aplicaste en mayo y junio, a ver, sin embargo, en las provisiones de enero a julio, ajá, no no, no, te, no, te aparece ya en el de agosto, mayo, junio, julio, sería el que ya no te aparece. Todavía ya se revirtió el, el, el efecto de deducciones superiores a los ingresos, porque si no, la PTU simplemente no va a ser aplicable hasta que se voltee, hasta que se voltee. En agosto, sí. En agosto ya te aparece, en julio es donde no te aparece. En agosto. Ah, ok. Sí, en agosto ya te tendría que aparecer, ¿eh? Ya te tendría que aparecer eh, la PTU pagada. Y, y, bueno, requisito también para que te aparezca la PTU pagada, ¿eh? Que haya sido, ojo, que haya sido timbrada en el mes en el que corresponde, en el mes en el que se pagó. Si te pasaste de timbrado, la pagaste en otro mes, el sistema no lo está reconociendo, ¿eh? No lo está reconociendo, tiene que ser, tar, estar timbrada en el mes, el que corresponde de hecho aparece como como el, el acumulado de la PTU, cuánto te falta por restar cuánto te permite restar eh, en esa declaración y cuánto te eh, timbró, de hecho en mayo en la declaración me aparece en mayo el dato de PTU pagada mayo, o sea en mayo sí te aparece pero en junio, julio, agosto ya no que jala de los recibos de nómina, exactamente. Ahí sería cuestión de presentar caso de aclaración, fíjate, porque ese sí ya es error del aplicativo. Presentar caso de aclaración o presentar complementaria. Lo primero sería una complementaria. Y lo segundo, un caso de aclaración, porque si sí, sí lo eh, eh, por la no aplicación en mayo junio que nos comentas, pues que por eso ya no lo esté jalando para agosto, ni julio ni agosto. ...por las deducciones, ¿vale? Ah, ok, entonces, caso de aclaración. ¿Vale? Estamos. Ahora, hay algo... Hay algo... Sí, sí, claro. Hay algo interesante acá. Fíjense. ¿A qué le llamó utilidad fiscal? Me dice que se va a aplicar la tasa del artículo 9 sobre la utilidad fiscal que se determine conforme lo señalado en este artículo <coughs> <coughs> y cuál es la utilidad fiscal si nosotros nos vamos a la definición de utilidad fiscal que nos da el artículo 9, fíjense que la utilidad fiscal solamente quedó hasta dice Ingresos, menos deducciones, menos PTU. Ojo, para título 2 la utilidad fiscal es ingresos, menos deducciones, menos PTU. Y aquí todavía no me aclara el artículo, no me aclaró Si a la utilidad fiscal que me dio el artículo 9, también le resto las pérdidas y ahora a eso le está llamando Utilidad fiscal. A eso no me aclaró hasta dónde llega el término de utilidad fiscal. ¿Estamos?